¿Cómo te llamas? Mi nombre es Beatriz Elena Gutiérrez eh, ¿De dónde eres? Colombia, Medellín, Antioquia. Eh, eh, ¿Hace cuántos años que estás aquí en Tampa? En Tampa, hace siete años que vivo acá en Tampa. ¿Y en los Estados Unidos? En los Estados Unidos voy a cumplir 14 años. Entonces, uh, ¿cuándo tienes tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? En el tiempo libre me gusta caminar, nadar, montar en bicicleta, ir al cine y disfrutar con mi familia. Eh, ¿Cuál es tu trabajo? Teacher Assistant. Pero no, mi profesión, no. es, soy trabajadora social en mi país, era trabajadora social. Pero en este momento estoy como Teacher Assistant. Muy bien. Eh, ¿Por qué estás aquí en los Estados Unidos? Por cosas del destino. Mi esposo se vino inicialmente a pasear, y después me vine yo a pasearnos. Decidimos quedarnos a vivir acá. ¿Y eh, un día deseas regresar a Colombia? si sí, Dios quiere. Sí. Añoro mucho mi país. ¿Sí? ¿Qué te echa de menos? Mi familia, mi familia, mi tierra, la calidez de la gente, la cultura, las montañas. Extraño mucho, mucho mi tierra. Sí, imagino. y um, eh, ¿Cómo te sientes viviendo en Estados Unidos? ¿Te sientes bien integrada? O? A ver, eh, me siento muy integrada porque gracias a Dios es un país muy acogedor. Acá nacieron mis hijas y es mi segunda patria. De hecho, ya soy ciudadana americana, entonces uno tiene que ser muy agradecido en el país donde uno llega sí. y con la acogida que he tenido. Eh, ¿Cómo tienes do, dos hijas? ¿Sientes que hay una diferencia entre la forma en que se educan los niños aquí y eh, eh, educar los niños en Colombia? Sí, totalmente diferente porque son dos culturas, es interactuar con otra cultura totalmente diferente. Extraño mucho la familia porque uno que vive más solo, uno comparte más con la familia, hermanas, tías, entonces es un poquitico diferente. Bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto.